Bueno, estamos aquí con el compañero Emsley Bolaño. Bolaño. Um, Emsley, quizás podría decir qué es su cargo y por qué estamos aquí en Wisconsin para hablar con los compañeros. Pues aquí venimos a verificar sobre los problemas um, más demandadas por la comunidad que es el tema del saneamiento ahorita la necesidad la demanda más sentida por la comunidad según um, las autoridades comunales y algunos comentarios proponen que es el carileo causa de que se ha invadido totalmente um, las áreas donde ellos trabajaban. También, por otra parte, um, ellos mencionan que después del año 2015-2017 a um, no hubo tanto conflicto simplemente porque ellos no están reclamando el área donde los otros hermanos se están ocupando. Pero si ellos intentarían reclamar um, las áreas comunales donde están ubicados los otros hermanos mestizos, nosotros le llamamos tercero, podría haber otro conflicto igualmente como sucedió en los años 2015 a 2017. Um, viendo esa parte, ellos um, están esperando al gobierno. Como lo hacía muchas veces desde los años atrás, que um, tome en cuenta el gobierno, empezando con el carileo um, interterritorial, para conocer um, quiénes están dentro del, del territorio, quiénes están ocupando esas áreas que ellos utilizaban como área de siembra. También, Explica que ha, ha habido varias um, reuniones, tras reuniones. Hablamos de, del mismo tema, de saneamiento, pero según um, no ha podido responder de parte del gobierno. Entonces ellos solicitan, hace la petición al gobierno que es necesario eh, el carileo interterritorial. Porque son coordenadas que existen ya definidas. En el título oficial del, go del gobierno uh, del territorio, Banquituitas, pero lo malo es que no se ha limpiado de un punto a otro punto, o sea, de coordenadas a coordenadas. Que ¿Ese es el e Carileo? Ese, sí, ese es el Carileo. Entonces, ellos solicitan al gobierno que, um, que haga la uh, el, la limpieza de. Um, ...de las coordenadas, de los puntos donde está en, en el título oficial del territorio banquituita. Y para ellos sienten que eso sería el punto de partida hacia um, la, solución. La, la solución del problema. Um, porque pueden saber quiénes están dentro de su territorio. Y posteriormente pueden ir a dialogar, conversar, porque así de la nada, sin saber quiénes están dentro de su territorio, no se puede hablar, dialogar. Porque hay personas que están ahí, optan un, optan un, un, un documento, que a veces al revisar son um, documentos vendidos por otras autoridades del territorio, pero que están ubicando ubicado dentro del territorio o de Banquititas. O sea que autoridades de otro Otras, territorio. Sí, exactamente. Y, y excepto algunos, sí, portan documentos vendidos por algunos excombatientes que también tienen um, un documento legal que fue otorgado por el gobierno mismo, pero que también... En el, en el tiempo de, sí, viol, de violencia. Exactamente. Exactamente, sí. Entonces, todo esas... Um, clasificaciones de las personas uh, antes de llegar ahí menciona que es importante lo que es eh, carileo interterritorial para después uh, pasar a pasar a la segunda etapa que es um, la negociación ver quiénes pueden quedarlo ahí pero bajo la conciencia de los mismos comunitarios y quienes no pueden y ellos um, seleccionará el área adecuado para que pueda ubicar donde no haya problema, o sea hay um, áreas aisladas de la comunidad se puede ubicar y ahí y pues podemos decir como tipo, como la figura de arrendamiento ellos pueden, como aunque no es oficial, pero podría ser una de las soluciones um, la, la figura de arrendamiento, pero no con todas la gente, sí, pero eso también dice que dependiendo de la decisión comunitaria. Los compañeros de la comunidad insisten que ellos solo no pueden, que necesitan el respaldo de, del Estado. Así es. Sí, esa experiencia de las autoras comunales y de los comunitarios es porque ha habido varias reuniones um, el territorio con las, con las autoras comunales, con las autoras regionales, y nunca ha habido resultado, entonces por eso ahora um, está um, haciendo una petición para que esta información pueda llegar al oído del gobierno mismo, para que tome en cuenta pues esta necesidad. El problema está en los recursos económicos, pero sin embargo pues nosotros como territorio Banquituitas Baraya pues con las leyes que nos ha otorgado, um, con la ley 28, con la ley 445, actualmente pues hemos encarcelado 12. Um, terceros que también vemos que en algunos lugares um, se ha detenido el avance, el avance, de, o sea la invasión. Pero sin embargo pues, Um, con, con esta comunidad específicamente todavía no hemos dado ese paso. Pero sí vemos que um, hemos aplicado esas leyes y hemos encarcelado y eso significa que el gobierno ha hecho leyes normativas a favor de nosotros mismos. Pero aquí vemos que como que hay... Um, Varios aspectos que están involucrados, como por ejemplo, en algunos casos, algunos líderes mismos también, misquitos, ah, vendieron. Entonces, como que existe un problema sociopolítico. Viendo eso, siguieron otros también. Y a la par de eso, también otro aspecto que también, cuando vio um, ocupando tierras cuando vio los mestizos, cuando vieron que hay, habían tierras, entonces algunos vinieron ilegalmente también, entonces aquí este problema se ha creado por varios aspectos, no solamente por un aspecto nada más, hay otros que están ilegalmente también, um, eso se debe a la falta de, o sea, por la diversidad cultural, para los mestizos, como que los bosques eh, es una Um, para ellos es se utiliza en actividades de agricultura como fuente para, um, se utiliza para puentes económicos para nosotros um, solamente para la subsistencia diario y nosotros respetamos los bosques por eso tenemos bosques y nosotros utilizamos pues um, de forma um, adecuada no ta hacemos tantos despales entonces como mencionaba anteriormente pues este problema que hasta el momento pues, es un problema um, social que es incidido por varios um, factores entonces pero en síntesis um, es necesario pues ya empezarlo ya empezarlo con el tema de a un carileo interterritorial. Compañero, ¿me puede explicar su nombre? Ignacio, Ignacio T. Williams, indio comunal de Wisconsin. El compañero Emsley es secretario del gobierno del territorio de banquitos y Todas las demandas que nosotros hemos hecho, ellos son nuestros líderes superiores y manejan todas las peticiones, tantas cosas que hemos solicitado sin número de cosas. Y todavía hasta el momento no estamos viendo el resultado, el resultado es para ser corto no queremos en la tierra comunal personas extrañas porque nosotros en nuestra cultura desde naturalmente no hemos visto venir desde Cruz de Río Grande, desde Matagalpa desde otro lado venir a eh, quitar la tierra aquí a los hijos de la comunidad de Wisconsin Entonces, por eso, si, si solo nosotros actuamos, esa gente nos dispara, no podemos dialogar. Sí. La tierra es nuestra, dice. compramos, de aquí no podemos salir, de aquí muerto nos saca. Entonces, pobre nosotros, ¿qué podemos hacer? Sí. Por eso nosotros siempre esperamos al Estado, sí. solo el Estado tiene esa facultad. Podemos mencionar muchas cosas, cuáles sí. son los recursos que él puede, entonces... No hay más otra cosa, nosotros nuestro clamor es, es que nos dé la libertad. Sí. Sí. Trabajar bien, cosechar bien, vivir bien, sin ningún temor. Pero ahora, por esa misma razón, como murieron mucha gente, mucha gente ahora estamos parados, porque si nosotros todos morimos en esa manera, ¿a quién va a quedar la tierra? Sí. Y toda esta cosa, siempre nuestro. Líderes superiores del Estado, sí. no hay otras más, aunque reclamemos grandes cosas, nuestros líderes territorial ellos, siempre a distancia. Sí. y el último es el Estado, sí. entonces esperamos el saneamiento o el carrileo para comenzar. Bueno, en primer lugar este, me voy a presentar mejor por lo que uno tiene que saber quién es el que está hablando y yo soy el, jefe, el ex jefe de los guardabosques, comunal. Ajá. Y yo estaba a cargo en el tiempo de la problemática. ¿En 2015? Correcto, y tenía que asumir la responsabilidad de jefe de guardabosque y organizar y dirigir a los comunitarios a autodefenderse sobre, sí. por la problemática de, de propiedades parcelas que estaban expuestas a, a peligro de perderlas. Sí. Pasó que hubo ciertos líderes que fueron involucrados en las negociaciones de las tierras, líderes regionales y nacionales. Entonces ellos facilitaron el ingreso a los terceros colonos para ocupar las propiedades de los misquitos. Sí. Ellos facilitaron y garantizaron los, este, los pedazos de tierra a los terceros, los cuales vinieron con muchas intenciones de apoderarse de las propiedades sí. misquitas. Y entre ellos vinieron grupos vandálicos, grupos armados que se dedicaban a la al carrileo y venta de propiedades chiquitas sí. Entonces ustedes me están explicando que los mismos líderes de los pueblos, pueblos indígenas de, de, a nivel de la región Correcto. vendieron tierras Correcto. a mestizos y esos mestizos luego invitaron a otros... A otros mestizos. Ok, perdón, gracias. Sí, y entonces en un tiempo se... Vivía la gente mezquita en conjunto con los mestizos en armonía, sí. en un tiempo corto. Y de repente cambiaron las actitudes de los terceros, los colonos, y fueron negociando más tierras en las cuales vinieron entrando otros con muchas peores intenciones. Sí. Muchos de ellos eran grupos vandálicos que se organizaban a, al robo de ganado, sí. robo de propiedades, se adueñaban de fincas asesinando a los finqueros, se adueñaban de, de la tierra y los vendían a revender. Y entonces pasó que del 2013 hasta el 2015, como unos dos o tres años ellos se dedicaron a hostigar a las comunidades. Primeramente se llevó 15 cabezas de ganado de la comunidad de La Esperanza, a la cual el dueño era un, es un policía, Teniente Dixon. Se llevó 15 cabezas. Entonces los comunitarios se sentían un poco enojados y Seguidamente se llevó 35 cabezas de ganado de la comunidad de Wisconsin. Sí. Y después, sucesivamente, ellos entraron, este, hirieron con bala a unos comunitarios de aquí de la comunidad de Santa Clara, se robaron en, paneles. En 2015. 2015, correcto. Y después los comunitarios, con intención de defenderse, sugirieron someterse a, al autosaneamiento que significa defenderse uno mismo sí. porque nosotros tenemos autoridades que nos defiendan sí. pero fuimos como abandonados entonces los, las comunidades en conjunto se reunieron se armaron con lo, con lo que podían y se dedicaron a defender las tierras, sí. a patrullar las montañas que le pertenecen a las comunidades. Sí. Y así surgió una pequeña guerra, donde hubo muertes, muchos ¿Cuántos heridos... Muer, ¿Cuántos muertos? Del bueno, lado de... en, la, en la comunidad hubo dos muertos, en la comunidad de Esperanza hubo cinco muertos, seis muertos. ¿Y cuántos mestizos murieron? Ah, no tenemos la cuenta, por lo que tuvimos enfrentamiento y no, no tuvimos tiempo Pero, de contar cuerpos. Del lado de ellos habían muertos. También. Por lo que ellos entraban a atacar aquí y nosotros, como existe un dios, nos protege. Nos tenían al tanto de la, del movimiento del enemigo, uh -huh. entonces nosotros nos preparamos, hicimos trincheras pusimos defensa circular en la comunidad con lo que teníamos y cuando ellos entraron a atacarnos nos defendimos con lo poco que teníamos ellos entraron a atacar con armas de guerra las cuales algunas armas lo, lo recuperamos aquí por lo que también ellos cayeron y nosotros también tuvimos dos bajas, uh -huh. murió un juez de la comunidad sí. y un joven comunitario, sí. en, 2015. en el 2015, después continuó hasta el 2019, sí. continuó la problemática por lo que se organizaron mucho mejor los terceros colonos sí. y con mucha más fuerza de armas sí. ellos hasta el momento siguen hostigándonos, quitándonos pedazo en pedazo las propiedades y hasta el momento, de aquí a 10 minutos, a 15 minutos, ellos tienen sí. carileado, tiene todo lo que es parcela, sí. todo lo que es el bastimento que nosotros trabajamos, lo tienen ellos. ¿Y qué, qué espera usted de nuestras autoridades del gobierno? Nosotros le pedimos, le suplicamos que nos atienda. Sí. Que miren nuestro problema. Hay niños sufriendo hambre sí. por los que los padres no pueden ir a traer la comida oh, al monte. Tienen que medio buscar cerca de la comunidad. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Kevin. Sí. José, ¿qué es lo que quiere decir No, yo quiero explicar sobre... por esta situación que están pasando con los colonos. Sí. Por el momento siempre están... Ahí, entonces, sí. yo como de mi parte les voy a decir, mira, yo trabajo en la orilla de Guava, pero ellos siempre llega. A mí me agarró y me capturó pues 11 elementos era. Y to, todo lo tenía armas. Entonces, yo cuando a mí me dijo así, ellos andan buscando dice, tierra, para vender o alquilar así, entonces, como esta hora me capturó como cinco por ahí entonces yo le dije ya me capturó yo no podía decir nada entonces yo le dije solamente que yo le dije lo voy a vender y le voy a dar en vez de correrme me, me corí entonces sí. así me pasó a mí sí. este lo estoy explicando y cuándo troce, fue eso José este era este Hace ah. como dos años, un ah, año pasó, sí. el otro año. Sí, y de, de ahí ha estado... De ahí está al otro lado, pero siempre viene ahí en la orilla. Sí, okay. sí. eso es sin sí. ¿Me puede dar su nombre, señor? Camilo Ramos. Yo soy el pastor de la iglesia. Nosotros antes trabajamos bien tranquilo en otro lado del río Guagua. Ahí tenían plantación. Sembrado, bastimento de plátanos, guineos, quiquisque, cuadrado, abandonamos todos ahí al otro lado, el Río Agua. Ahí tenía eh, sembrados coco, el cacao, café, aguacate, pijibaya, lo abandonamos todo. Los colonos lo recuperaron ellos. Uh -huh. Ese era el problema que tenemos en la comunidad. Uh -huh. También los colonos hicieron lenderos. Hay nomásitos de aquí. Como el cariles. Caril. Oh. Carilearon. Hay nomásitos de la comunidad. Cerquita, hay nomás... Como 15 minutos podemos llegar ahí, está, los carileros. Sí. De colonos. Entonces los colonos, su objetivo que tienen, hasta quitarlo a esta comunidad con su poder. Oh. Quieren quitarlos. Y ahora... Para los sabios esos pensamientos cuando se dan cuenta es el gran problema. Sí. sí. Y antes ustedes se llevaron bien con los mestizos. Antes, antes nosotros llegamos a otro lado, somos yo soy cazador, llegamos a cazar animales, y ahí traemos carne de jabalí, mono, pescado, pava loca, pavones. Ahora ya no hay, porque despalaron todos los despales, los colonos, el, algunas, un colonos que tienen como 1.600 cabezas de ganado, cada hectárea, un, un cabeza de ganado come una hectárea, ¿cuántas hectáreas están despalando sí. para sembrar el pasto? Sí. Y ahora quieren quitarlo todo esto, piensa ellos, con su poder, pero nosotros no dejamos, pues. Y ahora, ¿qué manera que los buscamos? Pues mi pensamiento, mi objetivo es, no se puede morir, quitar la vida humana. Mejor que un apoyo buscando cómo nosotros resolver este problema. Sí. sí. Bueno, mi nombre es Lenson Espinosa, que yo soy el profesor de aquí en Santa Clara, que estoy impartiendo la clase en la secundaria. Sí, nosotros este, hemos vivido muchos años aquí, ¿verdad? Y hemos conocido, ¿verdad?, que sobre algunos asuntos problemáticos que aparecen este, aquí eh, en la costa atlántica y también en la comunidad de Santa Clara, que en otro lado, ¿verdad?, del río, que ahí aparecen este, ese problemático, ¿verdad? Este, a veces que nosotros, eh, la gente del pueblo, ¿verdad?, querían Ir allá, ¿verdad? Hacer este, ver sus plantaciones, pero con, con ese problema nosotros no podemos verla. Nosotros no podemos ir ahí tranquilamente, andar, ¿verdad? Este, en los ríos y no podemos andar pacíficamente porque hay problemas. Por la razón de que los metizos, ellos, ellos están ahí y todo el terreno o toda la orilla del río que ellos están totalmente que ahí tienen su hogar y tienen su casa y etcétera por eso nosotros no podríamos ir pero nosotros estamos buscando la manera verdad que cómo podríamos nosotros para resolver todo ese problema qué es la respuesta de las autoridades de sus autoridades autoridades territoriales y de, del estado qué este las autoridades del Estado, ¿verdad? Que tiene la conciencia de que eh, esa gente, ¿verdad? Que, desalo que desalojen. Pero también que tengan la conciencia de que, que tengan la facilidad, ¿verdad? De entenderlo, ¿verdad? Con el Estado y con el pueblo también. ¿verdad? Con la comunidad. Con la comunidad. Pero también que nosotros pensamos, o nosotros a veces sentimos, ¿verdad? Que esa gente... Ellos no quieren tener este, soluciones con nosotros, los mestizos. los mestizos, sino que solamente ellos ahí están, ¿verdad? Entonces, eh, cada vez que cuando este, la gente del pueblo llegan ahí al otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, a pescar, a cazar algunos animalitos como, este, como decir, como guardatinajas u otros animales, ¿verdad?, sí, verdad. para comerla. Entonces ellos no le dan permisos y le decimos eh, al presidente del territorio, ¿verdad? Que nos apoyen y nosotros le decimos a ver que, que haya un convenio, ¿verdad? Con el mestizo y con nosotros, porque nosotros aquí tenemos este, los líderes comunales también, ¿verdad? Entonces nosotros queremos, ¿verdad? Que los, eh, los líderes territoriales, eh, del Estado y de la comunidad que tengan estrechas relaciones. ¿Y qué piensa usted de, del desarrollo del proceso de saneamiento? Eh, yo por mi parte, ¿verdad? Que nosotros ya hemos venido muchas veces, escuchamos, ¿verdad? Esa palabra, claro que con el proceso que han venido, ¿verdad? Que, que son las cinco etapas, ¿verdad? Eh, yo creo que todas las etapas que ya han continuado y han terminado, ¿verdad? Pero este, el último, etapa de saneamientos, ahí se quedó. Pero yo creo que toda la gente de la comunidad quieren, pues. Todas las gente de la comunidad quieren que hagan la etapa de saneamientos. Y si el gobierno hace esa etapa de saneamientos, yo creo que la gente se van a satisfacer. Y se van a sentir alegres y la gente se van a sentir muy satisfecho de todas las obras que el gobierno quiere hacerlo. Sí. Sí, y sí. la gente están pidiendo y la gente están pidiendo auxilios más que todo, ¿verdad? Sí. Para que haga, o sea, que para que lleva a cabo el último etapa de saneamientos. Es importante el carileo. Porque digo de que este, en cuanto nosotros hacemos el Carileo, ahí conocemos, o vamos a conocerlo, ¿verdad?, que cuáles son de las personas que están en el terreno y cuál de la gente que están involucrados adentro de ese terreno. Lo importante es que saber lo que es el territorio que pertenece en esta comunidad de Santa Clara. Mi compañero, ¿cuándo fue el, el, la... la... La, el, el último incidente de violencia que afectaron a ustedes en esta comunidad. Este, la última violencia que aparecieron, lo más fuerte que yo vi, eso fue este... ¿En el año 2013? Sí, sí, sí, en el año... 2013, 2013. Este, el 3 de septiembre que nosotros vimos eso, ¿verdad? Que tuvieron eh, peleas, ¿verdad? De tiroteos de balas aquí en esta comunidad de Santa Clara. Yo, yo estoy un poco confuso porque alguien escribió un reportaje hace poco que salió en el exterior de que aquí uh, en este año o el año pasado uh, ustedes estaban atacados por 200 colones, colonos armados uh -huh. y, y que había uh -huh. mucha gente right. muerta. Right. Eso es lo que leí. No, no, no. No, ah. no fue eso. Sino que, lo que yo explico, ¿verdad? Sí. Que hubieron dos muertos y por eso nosotros enterramos adentro del pueblo. Solamente, pero no más muertos. Pero ese fue en dos mil... Uh -huh. ¿Dos mil qué año? Eh, dos eh, 2015, 2015, En el año dos Sí. Y desde... Y desde... Entonces... Pero desde ese entonces, 2015, no han tenido violencia, ¿o oh, sí? Este, de 2015 más adelante también tuvieron problemas, ¿verdad? Que, este, no solamente eso del 2015, sino que del 2015 que cuando pasó, también, los colonos vinieron, ¿verdad? A pelearlo, ¿verdad? Con los jóvenes, y a veces hasta se lo llevaron los niños, o oh. sea que los jóvenes, ¿verdad? Se lo llevaron al otro lado, ¿verdad? Seguestrado, y seguestrado. secuestrado más que todo, y tuvieron procesados, ¿verdad? Pero yo creo que ellos también tienen miedo, ¿verdad? Si algún día ellos tenían que dejarlo a venir a los muchachos. Sí. Así también fueron, ¿sí? sí.